Hola, ¿querés hacer teatro en Altagracia? ¿Cómo que no sabes dónde? En la Escuela Municipal de Artes Escénicas hay talleres para niños, jóvenes y adultos. No, no tengas vergüenza. Si nunca hiciste teatro, ¡animate! podés venir a nuestro taller de nivel inicial, pensado especialmente para vos. Vamos a divertirnos y entrenarnos en técnica vocal y proyección de la voz, entrenamiento corporal, manejo de la respiración, vamos a aumentar la creatividad y reducir la vergüenza. Y si sos actor o hiciste teatro antes y querés entrenar tu técnica, vení al nivel avanzado, en donde vamos a crear personajes, compartir técnicas actorales, explorar géneros dramáticos, crear, ensayar obras ...y ponerlas en escena. Vení a hacer teatro en Altagracia. Hay un espacio creativo para divertirnos haciendo arte. Tu primer clase es gratis. Dale me gusta a nuestra página de Facebook... ...búscanos como Taller de Teatro en Altagracia... ...y entérate de días y horarios... ...o comunícate con nosotros vía WhatsApp, mensaje, teléfono... ...o vení directamente. Estamos en la Escuela Municipal de Artes Escénicas... ...el galpón de la calle Raúl Alfonsín, ex México entre Uruguay y Bolivia. Hace teatro, una buena idea.